La tumba de la monja La leyenda de la tumba de una monja nos trajo hasta este lugar ya que se cuenta que el espíritu de esta religiosa deambula entre el bosque Tenemos aquí a Omar Cruz. Ahorita vamos a investigar un poquito el lugar porque la historia está muy interesante ya la van a escuchar en la voz de Oxlack Ojalá podamos grabar algo Importante en esta investigación, en esta exploración que vamos a realizar. Nos vamos a dirigir a un lugar muy especial, al desierto del Carmen. Ahí vamos a ver unas construcciones del siglo XVIII y vamos a visitar un, un monasterio donde se aparece una monja. Está una tumba ahí de una monja y okay. dicen que se aparece por ahí. Entonces vamos a ver si es cierto, hermanito, ¿cómo ven? Vamos a ya hacer. Vamos. Vamos a hacer la investigación a ver si nos encontramos a la monja Santo Moret, Omar Cruz, Oxlack Castro, comenzamos. Estás entrando a Larkemu. Larkemu. Larkemu. El universo oculto de Oxlack Investigador. El camino cada vez nos internaba más en la maleza en donde a mitad del bosque se encuentra el llamado desierto del carmen un monasterio del siglo 18 lugar frío y solitario de ahí su nombre de desierto llegamos con los últimos rayos del sol para explorar los alrededores para después meternos por el bosque en la búsqueda de la tumba de la leyenda ¿Qué vamos a hacer a continuación pues ahorita, hermano, vamos a dar un recorrido por, por la orilla del convento Ajá. y después nos vamos a dirigir a un cementerio donde dicen que es la única monja que está sepultada dentro de una ermita y, as, y aseguran aquí los pobladores que la ven caminar por ahí. Lo que es el templo, vamos sí. a recorrerlo en la periferia nada más porque no podemos ingresar. Sí. Evidentemente ahí hay personas que, que lo habitan ahorita, entonces solo vamos a pasar en la, en la periferia a conocerlo por la parte de de atrás ahora sí estamos llegando a este lugar que tiene siglos sin embargo como vemos está protegido por estas cercas que tienen púas pero ahorita vamos a preguntar de qué se trata santiago estamos en este lugar pero qué es esta construcción esta construcción es una ermita donde habitaban este, también eh, monjes carmelitas, hermano. Una, como, una, como, una ermita como esta es la que vamos a visitar aquí atrás, justo donde está el cementerio también. Hace muchos años un fraile estaba encargado del, del convento y escuchaba que tocaban las campanas. Entonces, al salir él este, a ver quién es el que tocaba las campanas... Pues una vez descubrió un mono, literal, como un gorila. Un, un mono. Un mono, pero de tamaño grande, de, de, tipo un gorila. Entonces este, salió a corretearlo y salieron a corretearlo por ese sendero que se ve ahí abajo hasta llegar a un precipicio, a un peñasco. Y llegando a ese peñasco lo rodearon varios monjes que, que venían atrás corriendo de, del fraile. Y entonces al rodearlo el el mono se desbarrancó, se, se, se tropezó y cayó a ese peñasco. Ahora, ese peñasco es conocido como el balcón del diablo. Mira, como me lo cuentas, siento que es como una entidad demoníaca que de alguna forma quiso burlarse de lo que se encuentra en el lugar o del rito que se realiza. Y la historia es muy interesante. Digo, no es como que alguien se lo hubiera inventado, Simplemente sucedió y eso se ha transmitido de generación en generación hasta estos tiempos. En este eh, convento todavía todavía hay personas que están habitándolo. Sí, sí hay personas que lo sí. Sería muy interesante que quizá podamos, digo, no se puede porque ellos están en completo aislamiento, sí. pero... Seguramente ellos tienen varias experiencias sobrenaturales allá adentro. Sí, sí, de, de, de hecho sí, hay, hay demasiadas leyendas este sobrenaturales aquí en esta en esta zona, sí. Escuchas, de hecho ese ruido, no, de hecho es grito, ese ruido, un grito, un grito. Okay. Miren esto. No me alcanzan a ver, eh, estábamos grabando, no tiene ni dos eh, minutos y está completamente oscuro ya, o sea, se anocheció en, segundos, sí, en segundos. La última toma que ustedes alcanzaron a ver fue hace menos de un minuto, o sea, literalmente en la noche nos cayó eh, de momento sí, y segundos. en segundos, entonces es muy, muy raro. Internarse en estos bosques claramente es peligroso porque desconocemos que hay aquí. ¿Se habla de alguna otra circunstancia, personas malas o algo que nos podamos encontrar en el bosque si seguimos caminando? Sí, hermano. De, de hecho, teníamos el plan de ir al balcón del diablo, pero han, han asaltado varios este, pues, visitantes uh -huh. y mejor nos, nos evitamos eso. Y vamos a ir a un cementerio, que es el... el... Vamos a ir a un cementerio ahora. Pero dices que más arriba... Hay personas que asaltan, o sea, ¿hay alguien dentro del bosque que se dedica a asaltar? Sí. Lo que pasa, amigo, es que justo donde está el balcón del diablo, hacia abajo, llegas a Malinalco, al municipio de Malinalco. O okay. sea que este desierto, este convento es entre Tenancingo y Malinalco. Entonces hay campesinos y hay gente que todavía toman las veredas para trasladarse de Malinalco a Tenancingo. Y hay personas que saben que aquí vienen visitantes y los pueden esperar en este mirador. Exacto. Y los asalta. Exacto. ¿escucharon? Escuchamos un ruido, ¿no? Digo, pueden ser animales. Nosotros sí. no estamos acostumbrados sí, sí. a este tipo de sonidos. Escuchamos un sapo a lo lejos, ¿escuchen? Pero escuchamos un grito que quién sabe de qué era. Y vamos entonces al panteón. Vamos a ver qué descubrimos. Vamos a ver. Continuamos a ver. en esta exploración aquí en el santo desierto de Tenancingo. Estamos aquí en el santo desierto y encontramos pues esta imagen a mitad del camino. Todo muy religioso, pero claramente en estos lugares se las ponen donde quieren ahuyentar a lo maligno. Ah. Los mismos sacerdotes han visto cosas. Afirma, sí, okay. afirmaban cosas. ¿Qué, ¿Qué hay de cierto, hermano, de, que dicen que han visto a una monja? Porque se supone que en la ermita donde está el cementerio que vamos a visitar, este, hay una, una monja sepultada ahí, dicen algunos pobladores que la han visto caminar por ahí por el cementerio, ¿es ¿verdad? Sí, pues sí, la verdad es eso, sí. Un habitante de aquí, un conocido, que iba a, a el agua, a traer agua ahí, a la posa que está, y que se asomó en la ventana de la puerta una una señora con unas trenzas, decía, ¿verdad? Que decía que una señora con unas trenzas. Ah, y de una la, güera, ajá, una la mitad, huerota, la ermita. a dónde está la ermita, ajá, ahí. ¿Dónde vamos a ir? Entonces, cuando hemos ido con los sacerdotes, porque anteriormente sí. fuimos a a meternos a las a las ermitas que están en los distintos lugares. Y sí, hay una tumba. Porque ¿De una nosotros, mujer? ajá, de una mujer. Es lo que yo le decía a, a Santo, ¿no? Que este es como un panteón donde la gente comúnmente venga. Está completamente lleno de hierba. ¿De qué años data este panteón? Del siglo XVIII, hermano. Del siglo XVIII. En medio de un bosque. En medio del bosque, exactamente. Y Las como... personas que están aquí enterradas no son personas eh, actuales, ¿cierto? No, de hecho eh, hay un cementerio aquí también, pero ese está en la comunidad del Carmen. Este cementerio supongo que es de los primeros y quiero suponer también que hay monjes sepultados aquí. Se escucha como un río y ya lo... Sí, eh, como son, agua. Un coral, ¿no? Sí, ya llevamos bastante tramo y seguimos viendo que sigue el túnel en lo profundo. No quiero imaginar las tumbas que nos vamos a encontrar, pero seguramente serán muy interesantes y bastante antiguas. Les iba a platicar, ahora que están aquí conmigo, sobre las evidencias paranormales. Omar, ¿crees sí. que se pueda captar los fantasmas? Sí. ¿Crees que es posible captar los fantasmas? Sí, claro. ¿Tú has Son captado algún...? entidades etéreas, pero en algún momento sí producen materia, sí. a lo mejor una materia eh, espectral, pero sí se pueden llegar a captar, o sea si sí hay, pasan de la sombra a materializarse en algunos momentos, se les llama anomalías, no sabemos por qué o qué los motive, pero hay personas que se han tomado fotos con gente y resulta que esa gente falleció. Meses antes, días antes. Es, es, es posible que los fantasmas se materialicen. Claro. Sí, es lo sí, que sí. estamos buscando en estos lugares, ¿no? No solamente venimos a explorar y conocer el panteón, venimos a buscar un fenómeno paranormal. Tú, Santiago, ¿crees que los fantasmas se puedan materializar? Sí, 100%, hermano. Era momento de abrirnos camino entre la vegetación. Parecía que recorríamos un túnel de naturaleza que revelábamos al paso con nuestras linternas y de pronto ahí estaba la ermita de la cual nos habían platicado estamos incrustados en el bosque mira. Sí, sí. mira qué hermoso y majestuoso se ven los árboles oye pero este lugar está cerrado este lugar está cerrado y aquí es donde dicen que la tumba de la monja está allá adentro. en este es como un jardín allá adentro, este esta parte o sea eso está cerrado sí me voy a acercar para ver cómo está cerrado. Pero adentro no hay nada, ¿cierto? Que vemos que tiene un candado, pero este lugar está a mitad del bosque. Y se ve un candado que no han abierto en mucho tiempo. Mira. Sí, sí, sí. Está oxidado este... Es decir, este lugar no ha sido ocupado en muchos años. Pero veo acá, si ¿sí me pueden ayudar. ¿Los? Sí. Aquí, aquí hay una cruz, mira. Ajá, ¿dónde? Aquí los brazos, pero esa era una cruz. ¿Cuál? Acá arriba. Ahí sí, arriba. Sí, oh, okay, ah, ok, ok. ¿Ahí viste una luz? Sí. Digo, pudo ser, este, no sé, una luciérnaga pero, pero se mantuvo mucho tiempo. Mira, aquí hay una ventana. Está abierta, incluso... Sí, sí, sí. No, está cerrada, ¿verdad? Está cerrada, tiene cristal. Tiene cristal. Bueno, no, no tiene cristal, es una malla. Ah, sí. sí. sí. O sea, ¿crees que, que se pueda ver algo por ahí adentro? Probablemente. Déjame ver en este lado. Hay una alumbra de este lado. Hay una... Bueno, puede Estoy pasando por una... ¡Oh, my God! Me llené de espinas. Esto es una... Ustedes no me ven, pero... Estoy lleno de espinas, gente. Cuidado, es zarza, ¿eh? Estoy lleno de espinas. ¡Hola! Hola. Escucho que alguien gritó. Solo quiero tomar una... Tener una toma de toda esta construcción. Que vean cómo está completamente llena de, de hierba en, en las piernas. Siento cómo las espinas están entrando. Y ahí en el fondo, ¿puedes alumbrar el fondo? Sí. Todavía sigue, mira cómo está ah, sí, completamente... Está está. completamente... Ah, sí, Está Así, completamente sí. por este lado o sea si alguien se quiere brincar pero ahí hay vidrios toda la marquesina de este lugar está llena de vidrios para que nadie se brinque verdad pero sí de hecho pues nadie lo intenta, este lugar así como vemos está lleno de hierba significa que nadie ha venido a este lugar en mucho mucho tiempo incluso ahí en el fondo ya no podemos pasar porque está completamente lleno de hierba vamos a regresar y hacemos la sesión de Spirit Box así que lo que vamos a hacer ahorita es una sesión de Spirit Box con Omar Cruz estábamos asombrados por la construcción y a la vez atentos por cualquier ruido extraño que pudiéramos escuchar. Fue entonces que decidimos usar el Spirit Box, tratando de captar alguna señal anómala. ¿No te gusta ese sonido? Viene del cementerio, ¿eh? Esa voz viene del cementerio. Escuché clarito que dijeron, párenle. ¿Te incomoda nuestra presencia aquí? Quiero que vean que dio 5 o 6 vueltas el Spirit Box. Sí, sí no había, sí, no no hay había estaciones. escuchado. No, no, no, no se había escuchado ni nada. No Ahí es, se escuchó. No hay estaciones. O sea, aquí es. Aparte, es prácticamente imposible. Vean dónde estamos. O sea. Sí, sí. eres? Háblanos. Amigos, amigos somos amigos, háblanos. Es una mujer. ¿Podemos ayudar en algo? Consulta. Uh -huh. Consulta. Consulta. Sí. Es como pregunta. Uh -huh. Consulta. Uh -huh. Consulta. Consulta. Consulta. Consulta. ¿Consulta? Consulta A mitad del bosque, justo donde las personas han reportado haber visto la aparición de una monja o una mujer pudimos captar esta escalofriante voz ¿Te, te podemos ayudar en algo? ¿Podrías guiarnos hacia donde estás? Continuamos haciendo preguntas, pero no obtuvimos respuestas tan claras como aquella primera voz de mujer que parece habernos contestado diciéndonos consulta. ¿Podemos ponerlo? ¿Cómo te llamas? Repítanos tu nombre. En ese momento, es una impresión que nos causa asombro y miedo, pero a la vez curiosidad. Así que decidimos probar suerte yendo más adentro, donde existen tumbas que han sido devoradas por el bosque. Son lápidas en medio del bosque. Exacto. Un cementerio a mitad del bosque. Sí. Estas son más actuales, si ¿no? ¿eh? Sí, son más actuales. ¿Sí, chiles, vamos a revisar esto aquí. Vamos a ver. Música, ¿La música? ¿Bajar a un carro? ¿Era un grupo de coche? ¿De qué lado? No, escuchamos música. Esos son los gritos entonces. Sí, porque los escuché muy claro. raro, ¿no? Es como como un símbolo que es. Uh -huh. Sí, ¿verdad? ¿Todo bien? Sí, todo bien, todo bien. No hubiera escuchado algo ahí. Esa debe ser de las más antiguas. A ver, vamos. Vamos. Mira, doctor. Sí. ¿Qué es? Una tumba. Una, tumba? Un... ¿Una tumba. Muy, Muy antigua. Muy abandonada. Sí. ¿Cómo sabes? Porque está... Como la base de una cruz, ¿no? Como la base, exactamente, ¿ya viste? O sea, no es piedra. Mira, tipo de piedra. Y esta es parada encima. Sí, es que... Sí, sí mira, sí es una tumba. Sí, sí es una tumba. Encima. Está es montículo. Sí, yo, esto, esto también es, aquí hay sí, es cierto aquí hay otra a ver sí, aquí hay otra. Sí, sí, sí, está. son tumbas pero ya no tienen no, ya, no. ya no tienen solamente tienen una piedra que esto es como común cuando no les ponen cruz mira hay un alambre de púas si y ni nos dimos cuenta eh por aquí. poco paso por ahí ¿eh? o sea por aquí pasamos me parece todo sin nadie se percató de estos alambres de puas. Wow. Y todos pasamos por aquí, ¿eh? Y nadie se enredó. Spirit Box, escuchamos sí, sí. un consulta, ¿no? Sí. Fue, que, fue clarísimo. Y, y a lo último sí respondió que sí. Sí, también. El, el también. El, el, también, que, también. Sí. Y es que también no podemos tener una conversación como literal con un fantasma. Las cosas no son así. Muy lo, difícil. Lo que podamos con, eh, captar es, es algo, pero no es como que podamos conversar con un fantasma, que lo podamos ver. Venimos a estos lugares buscando precisamente. Las psicofonías son sonidos que recorren el lugar, son cíclicos. Exacto. Sí, claro. Entonces, en algunos lugares, por ejemplo, en armarios de casas abandonadas, si en algún momento jugó un niño y esa psicofonía... Sí, es como, como que como que el audio no como la onda eh, de, del audio viaja y pueden quedarse y, y sigue años viajando y sigue viajando sí. y sigue constante porque no es un, el sonido que emitimos no es que desaparece sino que se mantiene sí se viaja viaja, viaja. a través del espacio sí. viaja y no estás en el lugar en este lugar a mitad de la noche en un bosque donde hay tumbas y donde hay cuerpos bajo nosotros digo pudiéramos haber captado algo, o quizá no, pero... Aquel lugar era bastante inquietante. Se sentía una profunda soledad. Los sonidos de insectos era todo lo que podíamos escuchar. A cada paso que dábamos, nos encontrábamos con tumbas que ya no se notaban. Prácticamente bajo nosotros se encontraban los restos de decenas de difuntos, algunos con más de 100 años de antigüedad. Después de explorar el lugar y tratar de captar alguna evidencia sobrenatural, aparentemente no pudimos obtener alguna otra manifestación. Solo nos quedó la extraña sensación de soledad y abandono que se sentía. Omar, ¿te dan miedo los fantasmas? Sí, sí, claro. ¿Eh? Me da miedo, pero eh, ya aprendí a... A soportar el miedo okay. ya me... no te voy a, hacer, no te voy a mentir de, de pequeño sí salió corriendo y ahorita ya los años ya me han hecho que eh, lo veo de frente y me emociono, yo tengo ahí algunas grabaciones ¿Viste algo atrás de ti No, aparte se oyó algo ¿eh? sí pero clarito vi este Omar estabas alumbrando ahí y se vio una, algo atrás de ti no se, se vio un espectro al, al ras de los árboles como un espectro que pasó hacia la izquierda blanco aquí? blanco como una como neblina estás aquí hola hola ¿Quieres? hola oye hola escucha el gruñido Aquí está pegada la armita, ¿verdad? Sí. ¿Consideran que terminemos aquí el, el video? ¿Sí? Eh, tuvimos algunas señales interesantes, algunos sonidos inquietantes. Eh, no sabemos si dentro de la grabación se pudo ver algo diferente a lo que nosotros percibimos acá. Pero mientras tanto es una exploración a la mitad de la noche, tratando de encontrar evidencias paranormales con mi amigo Santo Molet, con Omar Cruz. Gracias chicos por, por acompañarme. Vamos a cerrar este video acá, pero no vamos a terminar, porque seguiremos investigando y tratando de encontrar pues, algún fenómeno paranormal que la pena no es fácil, Omar. No, es un lugar apartado. De hecho, está comprobado que por las tardes hay peligro, por seguridad, por seguridad traemos también eh, equipo de, de radio por cualquier cosa que, que suceda. Con muchísima historia y un panteón en medio del bosque. Entonces yo creo que fue una muy buena experiencia. Y como dices, a seguir investigando, espero que nos vuelvan a invitar a nuestros amigos de eh, Santo moret Y pues vamos a seguirle dando Oxlack a ver qué podemos encontrar. Pero vamos a seguir como, como un equipo, yendo a lugares interesantes, de misterio, paranormales y a ver qué vamos a descubrir en toda esta aventura. Gracias. Sigan acompañándome en estas exploraciones en lugares inquietantes. Viajaré por todo México y Latinoamérica trayéndoles estas sobrenaturales aventuras. Por el momento me despido, pero suscríbanse al canal y denle clic a la campanita. Los estaré esperando en el siguiente video.